Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a ver una excelente herramienta para todos aquellos que siempre están pendientes de la información nutricional de cada alimento y en especial de las frutas. Veremos una pequeña aplicación para Windows que te permite construir informes y comparaciones nutricionales de una gran variedad de frutas. Desde esta página, podremos descargar el programa. El enlace que te trae aquí está abajo en la descripción. Vamos a hacer clic en Descargar. Y sigue ya mi amigo explicando cómo funciona este programa. Pues doble clic para instalar, cuya cosa no requiere explicación, es como cualquier programa. Vean de todas formas, o avancen el vídeo si lo prefieren. A mí la retención de audiencia me la repampinfla. Ya vemos aquí abierto, es muy fácil e intuitivo, simplemente escogemos una fruta de la lista, y luego le damos a añadir a comparación. Podemos ver toda la información nutricional de la misma ahora por cada 100 gramos, agua, proteínas, lípidos, hidratos, fibra, azúcares, y muchas cosas más. Para comparar los nutrientes de diferentes frutas, elige más. Ahora solo te queda ir a la pestaña comparativa para ver todos los informes comparativos de todas las frutas escogidas. Hay mucha información, imprescindible aplicaciones para diestistas y nutricionistas. Bueno igual han visto ya el botón para eliminar una fruta verdad de la comparativa, pero antes tienes que seleccionar cuál a eliminar. No hay mucho más que decir, bueno, que con un clic derecho de ratón tenemos un menú desde el que se puede imprimir el informe comparativo o la información de alguna fruta suelta también. Fácil. Es muy fácil. Y claro se puede exportar a PDF, que es lo que me sale a mí, pues no tengo impresora. Nada más, muchas gracias por la visita. Déjeme un like, por favor. Gracias.